Hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Bueno, estoy grabando la pantalla de del PC, supuestamente. No veo dónde está. Screen recorder está usando el micrófono, ah, vale. Entonces lo que vamos a hacer, les quería explicar cómo hacer eh, ponerle el audio bien puesto en la sincronización a los videos. Tenemos varios un videos. un video con la cámara delantera del i70 del vivo. Y va a ser lo que va a ser. Generalmente me queda bastante mal el audio. Me ha quedado desfasado el audio con la imagen en varias oportunidades. Como verán hay un desfasaje entre el audio y... Bueno, apenas se nota. Hay veces que queda peor grabado con el teléfono. Aquí, a ver. Hola, hola, hola. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hola, hola, hola, hola. Aquí, Conor, para Tudro. Quería hacerles este video porque traté de encontrar... Y este es el micrófono. Hola, hola, hola, hola. Aquí, Conor, para Tudro. Quería hacerles este video, porque traté de encontrar información sobre esta cámara, la Samsung NX1000 Y bueno, los videos que hace oh, Hola, hola, hola... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Borá se escucha como con eco cuando... cuando es... Honor, para tu drone... Ya que se escucha bastante bien... ...pero porque está muy cerca la cámara, ¿no? Y aquí también. Hola, hola, hola. Uno, dos, Tengo el tres, micrófono uno, al lado. Tres. Pero bueno. Ponemos... Eh, ...ta, ta, ta, ta, sí. Vamos a subirle el volumen. Oh, hola, hola, hola. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, así se escucha como con, no sé... Yo lo escucho, no sé si se dan cuenta, como con un eco, como si estuviera dentro de un baño. Entonces vamos a poner los dos juntos. Vale, le damos con el clic derecho. Sincronización automática. Ven aquí. Sincronización en proceso. Por favor, espere. Vamos a esperar que haga la magia. Y ahora vamos a ver cómo sincroniza el audio de este micrófono que tengo aquí, con lo que es esta imagen de video, ¿no? Sincronización en proceso, por favor espere, 60%. Lo movió, ¿por qué? Porque hay un desfasaje entre que empiezo a hablar aquí y aquí. A ver. Hola, hola, hola, hola. Aquí Connor para tu drone. Quería hacerles este video porque traté de encontrar información. ¿se nota? Esto lo quitamos, información sobre esta cámara, la Samsung NX1000 y bueno, los videos que hacen eh, son lamentables, hay algunos videos que los han querido hacer muy profesionales de guantecito. Igualmente, ¿qué pasa? El micrófono está apuntando hacia una ventana donde hay tráfico y las ventanas son de mala calidad y se filtra mucho sonido. Vale, no estoy en un estudio. Hola, hola, hola, hola. Aquí Connor para tu drone. Quería hacerles este video porque traté de encontrar información sobre esta cámara, la Samsung nx Y bueno, y de paso, además de tener este video como tal, lo que tienen es el video de la Samsung NX1000 que les voy a dejar. Para que eh, sea parte de este video, ¿no? Va a ser un, un inside a Filmora y va a ser sobre la cámara. Así que, lo que voy a hacer es... Esta, ¿no? Aquí. Grabadora abierta. Le voy a dar...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 y lo que es la cámara. Lo que es una especie de GoPro. Esta es la Apeman. Eh, miren más o menos los tamaños, ¿no? Ahí tenemos lo que es una cámara normal de turistas. Esta cámara es con la que hago los vídeos para YouTube. Esta. Y en cualquier momento voy a probar esta. Seguramente el fin de semana. ¿Qué problema hay? Los que no tienen mucha experiencia, esta cámara la ponen y está enfocado. Y estas cámaras hay que comenzar a enfocarlas, para no quedar fuera de foco. Entonces siempre es un problema. Por eso yo no les digo a nadie que no tenga nociones, o tenga pocas nociones de fotografía, que se haga con una cámara de este estilo, que es una semi-reflex, ¿vale? Esto tiene mucho de, de cámara profesional. Yo les digo que pasen de esta cámara y se hagan con una nueva de esta, que grabe a Full HD a 1080 ya van a estar satisfechos. ¿Qué pasa? Que algunas como esta, que ya tienen unos años. Eh, esta cámara es excelente, eh, pero ya está un poco... No obsoleta, porque no es la palabra. Pero tiene unos años. Entonces no graba en Full HD. Graba en HD. Y le falta ese toquecito de calidad. Pero bueno, ya les digo que mis videos son con esta cámara. Y cuando hay buena luz, sobra. Estas son las baterías de, de la Samsung. Miren, no son las baterías de estas que son súper finas, pero son baterías que están bien, su cargador. ¿Vale? Y bueno, sí que necesitan una serie de transporte. Miren lo que es una cámara, yo aquí tengo 48 megapíxeles, por ejemplo. Y aquí tengo 20 con 3 megapíxeles. Es media aparatosa, pero bueno, como digo, tiene un montón de funciones. Están medio estrancados con varios temas. Uno es el, el objetivo. Se hacen con esta cámara y no saben para dónde tirar. Aquí debajo. ¿Ven aquí? Este es el botón que desbloquea el objetivo. Lo presionan y hacen un pequeño giro. Y sale el objetivo. Y le pueden poner varios tipos de objetivos. Samsung, todo lo que es NX, para conexión NX. ¿Ven que tiene un punto? Y aquí hay un punto. Ven ahí el punto y aquí el punto, bueno, lo coinciden. Ahí giran, clic y ya está puesto. Pueden también llevar objetivos pentax con un con una especie de adaptador. Y, y es suficiente. O sea, entre 20 y 50 milímetros. Por ejemplo, 50 milímetros es todo lo que sirve para. Para hacer caras, para hacer... Eh, cuando quieren sacar una foto de una persona así, con diferentes eh, miradas o lo que sea y quieren... Lo que es la cara, se usa el 50 milímetros. En profesional se usa el 50 milímetros para, para el, todo lo que es cara, ¿vale? Para hacer retrato y todo eso. Tiene una pequeña tapita. Y tenemos la cámara que para mí está, está, está muy bien. estoy haciendo experimentos. Estos botones que no saben para qué son. Este botón es de función. Que increíblemente está en el aro del objetivo. Y da acceso aquí a opciones. ¿Vale? Y lo cual está súper bien. Y después este. Cuando van a guardar la cámara. Tiene una cosa que es buenísima. Que bloquea. ¿Ven dónde está la línea y el punto? Con este giran. Y se desbloquea. Le tienen que hacer un poquito de fuerza. Y cuando la van a guardar, le dan otra vez eh, a la palanquita esta que tiene aquí. Lo giran y se bloquea. Y ahí le ponen la tapa. ¿Vale? Cuidar mucho el objetivo. 20, 24, 35, 50 milímetros. Y bueno, y después tiene un montón de funciones que están verdaderamente bien. Por ejemplo, eh, la encendemos. Tiene la opción de conectar con el teléfono. Vale, a ver si la puedo poner aquí. Vamos a hacer así. Ahí. Eh, tiene aquí un controlador. Vale, que les va a controlar todo lo que es la pantalla. Eh, aquí tienen... También cantidad de opciones. Vale. Tienen el modo prioritario del lente. Tienen el modo manual. El prioridad de obturador el prioridad de apertura, el programa, vale, que bueno lo pueden variar y tienen el smart que detecta automáticamente si están haciendo eh, qué tipo aquí por ejemplo ven que detecta eh, macro, ¿no? Porque estoy al lado y está tratando de al lente eh, hacer el macro. Ahí tomé la fotografía. Luego tiene esto que pone Wi-Fi, que pueden hacer un montón de conexiones, eh, lo cual está muy bien. Pueden enviar fotos a donde quieran, ¿vale? Se conecta y envían fotos a donde quieran. Está el video, ¿vale? Que es Full HD, como dije. Y la verdad que sobran funciones. Por eso casi está entre una reflex y una cámara normal de turista. Eh... ¿Qué se puede hacer con ella? Bueno, están complicados con el tema de Smart Link, ¿vale? Yo les voy a mostrar el, hoy el Smart Link Y si alguien tiene alguna duda, ya me comentará. Esta cámara además viene con un flash. Lo cual es interesantísimo porque saben que muchas veces eh, no tenemos flash. O hay que salir a comprarlo y son verdaderamente caros. Esta cámara ya incluye el flash. Que va en la montura además. No lo voy a poner porque... Bueno, acá tienen para ver también el tamaño de un Mavic Mini, por ejemplo, lo que es la cámara y lo que es un Mavic Mini. Es para ver las nociones de de tamaño, ¿no? A ver. Vamos a ver. Aquí tengo una aplicación que es la Mobile Link. Para la Samsung NX1000, la función... Y la app que sirve es esta Mobile Link No sirve otra, vale Mobile Link Entonces le damos a este botón Que está aquí Este Que pone Smart Link Vale Vale, está con seguridad Para cuando no hago nada se apaga Le doy ahí Es para controlar la batería y eso eh, Para que la voy a sacar de aquí Ahí la voy a dejar en modo prioridad de lente. Y le voy a dar al Smart Link, ¿vale? Al botón que dije que está aquí. Que pone Smart Link. Le dan botón Smart Link. Todas las imágenes. Le damos y va a empezar a buscar eh, la conexión al teléfono, ¿vale? Entonces yo le voy a dar aquí al Smart Link. Activar o desactivar la conexión wi Permitir. Activar o desactivar. Permitir. Está tratando de conectar la cámara, esperando conexión de la cámara. Si falla el intento de conexión, va, va, va. ¿Por qué pasa esto? Tienen que ir a su teléfono. Están conectados al Wi-Fi de, de la casa, donde sea. En este caso, mira dónde estoy conectado. No pega ni con moco. Pero ahora va a encontrar aquí, NX. ¿Vale? Se los pone aquí en la cámara. NX1000, E9, va, va, Y se va a conectar. Ahora. Pone... ¿No se puede conectar a Wi-Fi se ha cambiado? Claro, porque esta señal no tiene Wi-Fi. Y pone las fotos que he sacado. Por ejemplo, esta, ¿no? Que acabo de sacar de... Esa que acabo de sacar de la cámara que está aquí en la mesa. Le doy copiar. Y va a empezar a hacer la transferencia. La cámara me está pasando la foto al terminal. Alucinen, ¿eh? Vale, esta cámara les voy a dar... Se ha completado la copia. Perfecto. Salgo de aquí... Salgo de aquí. Y cancelo aquí apretando menú. Eh, ¿Desea terminar la conexión? Le damos que sí. ¿Y es? Cerrando. Ok. ¿Han visto lo que he demorado en pasar una foto que acabo de sacar de la cámara al terminal? Y del terminal ya la puedo enviar a mis redes sociales a donde quiera. Esta cámara es fabulosa. Ahora la vamos a apagar. Lo que les decía, le damos así, tic, y se tranca, y le ponemos siempre la tapa con cuidado de no ensuciar el lente, de no engrasarlo con las manos. Y ahí está la cámara perfectamente para seguir experimentando con ella, porque ya les digo que tengo que hacer los videos como tengo que hacerlos. Y en este momento los estoy haciendo con, con otra con otra, con otra cámara, la estoy haciendo con, un, con otro terminal en un trípode, les voy a sacar la foto aquí para que vean cómo estoy haciendo esto tal que ahí ah, ahí muy bien así que nada, vamos a seguir experimentando con la Samsung la NX1000 esta cámara, les voy a dar el precio dado que yo tengo tienda de segunda mano es una cámara que la deben pagar 100 euros, ¿vale? Esta cámara 100 euros, ni más ni menos. Es una cámara que estando en buen estado, funcionando, si tiene varias baterías, lo que les quieran vender, sea lo que sea 100 euros. Sea blanca, sea negra, sea azul, del color que sea. Esta es una cámara que está muy bien. Vamos a hacer grabación de videos para probarla y ya les digo que a mí la verdad que me, me encanta. He sacado varias fotos. Tiene muchas, pero muchas funciones. Tiene cantidad de funciones eh, de reflex. Y me parece que está muy, que muy bien. Voy a probar el video, como les digo. Y ya veremos cómo queda mi próximo video hecho, hecho con esta cámara. Voy a ver si puedo hacer algo con el Air 2 o con el Mini. Aunque estoy viendo que hay un poco de viento. Les voy a mostrar. A ver. Esperen que estoy con un con un con un ah, ahí ¿Eh? está el día muy bien pero hay bastante viento o sea que lo que voy a hacer es eh, intentar bueno las nubes están bastante altas intentar hacer algo con el con el mini 2 pero si ven las palmeras ahí al fondo en la costa hay viento de continente y no sé cómo va cómo a va andar el tema como sea, bueno, si sí, puedo hacer algo y hago un video hoy, y si no, ya lo haré para estos días. Y ahí está, presentada la la niña NX para el canal. A ver si se pueden mejorar un poquito los videos. Tiene un poco mejor calidad que esa. Y sobre todo, pero bueno, me preocupa el tema de... Porque ya me pasó con Reflex, que nunca le pude dar a, al estar en, en, en foco, ¿no? Siempre estoy como fuera de foco y eso es tremendo. Así que nada, voy a cortar el audio que lo estoy haciendo aparte y lo voy a tener que editar. Y les voy a mostrar cómo se edita con Filmora el audio con un sistema automático que ha sacado Filmora 11 que es espectacular. Así que, Connor, para tu dron.